Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo aquí en el Parque Tamatán en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo bien, estás? muy bien, siempre acompañándonos a tomar mate Matecito. y espero que... Que lleves adelante la cebada de mate Y sí. aquí tenemos a Luis Cervantes Un viejo amigo qué así tal es. bien, bien, todo este, tranquilo Después de una, una gripe, pero aquí estamos Ay, oh, qué bárbaro, sí. eh, qué valiente A venir a filmar después de una gripe Ya creíamos que lo íbamos a suspender Pero bueno, aquí estamos Tomando mate, retomando vida Y bueno, comencemos con las preguntas, Luis eh, Bueno, pues este Yo creo que es algo así como que un pensamiento, ¿eh? o sea, cómo este. Acércate un poquito. Cómo sí. eh, el camino espiritual, pues, nos, eh, la meditación, la introspección, pues, nos, nos va este, acercándose a tener contacto eh, y respuestas de parte del universo en nuestras vidas. ¿Cómo el universo no va dando respuestas? Así es. ¿Sí? Esa es la pregunta. Así es. Muy bien, a medida que vamos avanzando, a medida que vamos, nos vamos superando, vamos creciendo, y eso no se trata de ser un tomador serial de cursos, ¿no? Y, y, y de talleres y de prácticas, porque hay mucha gente que tiene muchos reconocimientos, muchos diplomas, y eso no significa que realmente esté avanzando. Cuando la persona se sincera consigo misma y comienza un trabajo interior, de limpieza, de purificación, de verdad el universo empieza a mostrarnos y a darnos señales de que realmente estamos en el camino y entonces claro, eso sirve de enorme inmenso aliento para la persona como ve casualidades, como ve coincidencias como sincronía. ve sincronía como ve situaciones inesperadas, milagrosas y excepcionales entonces entiende perfectamente que es el universo diciéndonos, vas bien, sigue adelante, no te detengas. ¿Sí? Claro, puede ocurrir, puede pasar que de repente estemos avanzando y... Se va el mate. Muy bien. <ríe> estemos avanzando y de repente nos sintamos aislados, nos sintamos eh, distanciados, alejados de... De esas señales, de, ese, de esas situaciones eh, milagrosas que esperamos que en la vida se presente Porque creemos que estamos haciendo el esfuerzo Entonces podemos de repente enojarnos, ¿no? frustrarnos Podemos sentir que, que se, se nos ha olvidado en este mundo Que estamos pidiendo, que estamos haciendo el esfuerzo Y que no nos sentimos lo suficientemente apoyados No debemos desesperarnos, amigos También Tenemos que ser receptivos, ¿verdad? Al respecto, o sea, estar... Eh, si uno se, se enfoca mucho en lo que quiere, tal vez no pueda terminar de ver cómo el universo le está dando lo que está pidiendo De otra manera, todavía más elevada o más sabia ¿no? Sí, a veces no tenemos la suficiente eh, sensibilidad para darnos cuenta que el mensaje está, que los, las señales están Pero nosotros estamos encaprichados en que las señales tienen que ser de determinada manera es, ¿Sí? Tiene que salirme... El trabajo que estoy buscando, tiene que la pareja que deseo y que anhelo eh, tiene que poner atención en mí. Eh, bueno, pido cosas que, por supuesto, estoy condicionando así al universo, a la energía, a la sabiduría. Y no se trata de condicionar a la energía y a la sabiduría. De lo que se trata es de estar perceptivos, es de poner atención, ¿Sí? Y entonces las señales llegan como esa campanada que sonó recién. ¿Eh? La escuchamos y sabemos Así perfectamente es. que el universo está con nosotros. Eh, si este, este comentario o esta pregunta viene a, a que, bueno, pues ya después de tantos años ¿no? de estar aquí contigo, con los compañeros de, de prácticas. Hace bastante años, le hice Ya ¿eh? algo de años. Este, bueno, pues eh, me pasó hace tiempo. Este, una persona este, muy querida pues, estaba, estaba enferma. Y pues yo al, al ver que estaba en mal estado, pues este, eh, estaba a punto de sacar mi teléfono para llamarle a otras personas para, pues para invocar y todo eso. Y, y alguien me dijo, este, ya, no, ya no es necesario, una, una voz muy apacible, muy pero eh, yo que fuera de este mundo, me dijo, ya no es necesario, entonces pues ahí, yo creo que ha sido de, de las experiencias que hemos tenido, este contigo y bueno pues este in, invitar a los a los que nos oyen a los que nos escuchan pues que no se que no se arrepientan que no prejudiquen, ¿no? y que sigan este en este proceso claro cuando nos ofrecemos a hacer canales de luz cuando nos dedicamos a servir y, y a transmitir lo que hemos aprendido a las personas alrededor y no es algo que que sea por obligación o que nos propongamos a hacer, sino que naturalmente se va dando, ¿no? Y es algo que necesitamos eh, hacerlo. Nos damos cuenta al poco tiempo que no estamos solos, que estamos recibiendo ese apoyo, esa ayuda. Los seres de luz, los maestros, nuestros guías, eh, claro, nos envían mensajes muy claros, muy directos. Y, y bueno, en este caso, como las palabras que escuchaste, ¿no? Así es. ¿Te ha pasado eso, David, alguna vez? Solo cuando, cuando estoy relajado, eh, hay una voz que, que siempre está como diciendo las cosas muy quedito y es, es como en la que más confío. ¿no? Uh -huh. eh, o de repente cuando preguntas a algún maestro o estás buscando pues la ayuda de, de un arcángel o algo, pues tienden a ser como... Pues situaciones muy claras que te llama la atención porque no están en... Se sienten como fuera del tiempo, ¿no? Así es. Como, como si no, no, las circunstancias alrededor no, no tuvieran nada que, que ver con lo que está sucediendo. Pero siempre yo considero esa voz como la voz del testigo, ¿no? La, la voz de, de, del corazón. Claro, perfecto. Mira, cuando los cegos están obesos... Órale. ¿Sí? <risa> <risa> ¡Gordo, gigante! Así como un... <risa> Lo hiciste o no, está bien. Ahí, está la, ahí está la campana. Cuando los egos están gordos y grandotes, la el alma está anoréxica. Y un alma anoréxica y un alma enferma y un alma debilitada muy difícilmente pueda percibir, pueda escuchar las señales, los mensajes y los campanazos que, que el universo nos da. ¿Sí? Entonces, por supuesto es importante, como decíamos recién, la limpieza interior ir desafanándose de toda esa hiperactividad mental de todo ese miedo, de todo ese sentimiento de carencia, de necesidad de todos esos deseos, verdad, de esa multiplicidad de cosas que queremos vivir exacto sí. saber instalarse en el aquí y el ahora Estar en el aquí y ahora, en el presente, nos permite a nosotros escuchar con claridad la voz interior y escuchar y ver con claridad los mensajes que el universo tiene. ¿Sí? Uno de, de los grandes obstáculos que el ser humano siempre se tiene que enfrentar que el matecito, Luis? son las propias limitaciones que se ha generado y que se ha creado. Esas propias limitaciones no son ni más ni menos que ilusión. Es como el león que se acerca al agua a tomar mate y de repente cuando se va a tomar mate. ¿no? <risa> <risa> ya me equivoqué. Hasta donde sé lo, lo, los leones no toman mate. Pero <risa> Está muy rico el mate. Está muy rico. <risa> como el león que se acerca a tomar agua a la laguna. Ajá. Ahí sí. Se acerca y el león ve su propio reflejo. Y entonces tiene miedo a acercarse a tomar agua. Tiene sed, mucha sed, ganas de beber. Sin embargo, ve al león y se aleja, se espanta. Dice, ah, caray, ahí hay otro, otra fiera, otro animal. No me voy a acercar a, a, a, a su reino, a ese sitio, aunque me muero de sed. El león dice, no caray, ya no aguanto más Me voy a acercar ahora sí o sí Y le voy a grujir y le voy a hacer de todo Y entonces, claro, el reflejo actúa de la misma manera Y el león otra vez se espanta y se aleja Llega un momento en donde el león tiene tanta sed que no le importa Y va y bebe agua Y cuando bebe agua Eso a lo que tanto le tenía miedo Desaparece El miedo es, por lo tanto, una ilusión una limitación que debe y tiene que ser superada enfrentándola. ¿Sí? Porque si ustedes reflexionan, si nos damos cuenta, todo está en nuestra mente, todo está siendo... Detonado, realizado, visualizado, llevado a cabo por esa hiperactividad mental que no confía en la vida, que no confía en las situaciones y en la conexión que tenemos con las esferas más elevadas. Nosotros mismos nos aislamos, nos recluimos eh, y, y quedamos completamente desconectados viviendo una vida infelice, llena de sed por lo superior y no logramos alcanzar la meta justamente porque no nos atrevemos a tomar agua. Y eso es triste y eso es lamentable. Porque todos los seres humanos tenemos necesidad de las cosas elevadas. Todos. No creo que haya persona que no busque la felicidad. No creo que haya persona que no quiera alcanzar el amor y la dicha. La abundancia, la plenitud. Todos nosotros queremos todo eso. Y todo eso son aspectos y condiciones que se adquieren solo si nos elevamos, pero hay que enfrentar los miedos. La, las mismas etiquetas autoimpuestas nos nos dicen que satisfaciendo un personaje, una personalidad, no vamos a llegar como a esa plenitud, pero en realidad solamente son aspectos creados de fantasías, de pues de necesidades falsas, ¿no? Eh, cuando en realidad hay que uno desprenderse de todas esas peticiones, de todas esas etiquetas para poder llegar a un flujo, a un contacto directo, no a, a un, digamos si seguimos con el ejemplo del agua, pues a un agua clara, exacto, ¿no? y para ser llenada o llenado con toda esa... Eh, agua y esas condiciones elevadas, puras, debemos primero vaciarnos, ¿no, Luis? Así es. Y eso es lo que has trabajado estos años, vaciándote de un montón de cosas. Vaciándose de, pues de temores, de miedos de, y de otras cosas, este, y esperando las señales. este, este cuáles serán, eh, bueno Como pregunta, sí. ¿cuáles serían estas señales o de, o de dónde podrían venir, Diego? Las señales. las señales o las respuestas que... Es que realmente esperando. los medios que tiene el universo son infinitos Las Así señales es. llegan en el momento que menos lo esperamos Así es. Pero que sabemos, sin ningún lugar a duda, sí. que son condiciones que vienen de, desde más arriba Así es. ¿Sí? Pero lo importante es que siempre están, siempre existen Y la divinidad y el universo y los seres de luz saben perfectamente que necesitamos de ese aliento, de esa motivación por eso no nos debemos de desalentar y debemos de estar receptivos a esos mensajes y una vez que los recibimos y esto sí, no nos debemos de olvidar amigos Gaby, Luis es de, de que una vez que nos dan los, las señales eh, al poco tiempo olvidarlas y no ser agradecidos de todo ese apoyo que estamos recibiendo, porque nosotros mismos, si nos ponemos a reflexionar y a hacer memoria, tal vez empecemos a recordar en donde muchísimas veces se nos ha brindado ese apoyo, esa ayuda, esa bendición, esas señales, y al poco tiempo ya nos andamos quejando de nuevo. Al poco tiempo ya nos andamos lamentándonos y sintiéndonos víctimas de todo. Y, y hace pocos días... O hace poco momento atrás uh -huh. fue muy clara la señal. O sea, los seres humanos tenemos muy poca capacidad de retención de las cosas positivas y muchísima capacidad de retención de las cosas negativas. Es muy triste, es muy lamentable eso. Porque hasta cierto punto es lo que conocemos, ¿no? Llega, o sea, lo positivo uh -huh. llega a incluso a las personas a, a temerle. Algo que no, hay, no conocen la libertad No conocen el amor no sé, ¿no? Sí, Parece que las personas tenemos Una adicción tremenda por el dolor Por el sufrimiento Por, por sentirnos víctimas Y bueno, sí. eso es comprensible Y es entendible Todos nosotros tenemos una Enorme inclinación por las cosas Densas y negativas Por eso no. estamos encarnados Si no, no hubiéramos venido a este mundo sí. claro. Lo que pasa es que hay personas que se les va la mano Sí, hay personas que, que indudablemente, eh, a pesar de que no quieren estar así, de que se quejan de estar así, no hacen absolutamente nada para salir de esa situación. Se hunden más todavía. Se hunden más. Y claro, quieren salir de un momento a otro sin hacer el esfuerzo. Y eso es imposible. No solo eh, las cosas que realmente valen la pena se requiere un esfuerzo, sino también por sobre todas las cosas, las que son realmente trascendentales, las que son realmente fundamentales, aquellas que, que, que nuestra alma espera que realicemos. Y me está molestando un mosquito. <ríe> Esa requiere un enorme esfuerzo, un enorme trabajo y nos va a llevar, por supuesto, a enfrentarnos a nosotros mismos. Y eso es lo más difícil que hay. Enfrentar a condiciones y a personas afuera resulta algo complejo, algo que nadie quiere lograr, pero algo muy posible de llevar a cabo, porque estamos mentalizados a enfrentar dificultades fuera, pero cuando se trata de comprender y entender que nosotros somos esa dificultad sí. ahí sí que nos acobardamos, ahí sí que nos echamos para atrás, ahí la sí que, que les sacateamos y entonces preferimos nuevamente instalar la culpa afuera y, y bueno, nunca resolucionamos ese aspecto interno, ¿no? ¿Qué más, Luis? ¿Qué pregunta tenemos? Quiero eh, que sean todas, este, Nada más, pues, recalcar, que, que tenemos que seguir en el camino y, y bueno, pues, es un trabajo, eh, pues, fuerte y que, a última, este, el, para terminar, pues, siempre vamos a, a, a, a, a obtener, pues, lo mejor que, a lo que seamos merecedores, ¿verdad? Claro. Así es. Porque... No se trata aquí de, de que a las primeras dificultades que tengamos, renunciar, hacernos ser, a, a un lado y, y, y sentirnos nosotros que no hemos nacido para todo esto, porque aquellas grandes almas, aquellas personas que han llegado a un enorme avance espiritual, no han llegado ahí porque se les ha regalado el camino. Se han, esforzado. Se han esforzado Han trabajado ardua y duramente eh, La persona elegida Y la persona escogida No viene señalada a dedo desde, desde los aspectos superiores Inclusive el mismo Jesús Si bien encarnó ya como un alma eh, Iluminada Con un alma consciente Lo hizo gracias a que Por supuesto Había detrás de él un trabajo arduo permanente, constante, no renunció a ninguna dificultad, ni siquiera a las propias dificultades que tuvo en esa vida como Jesús. ¿Sí? Entonces, si él mismo tuvo dificultades, si los grandes maestros para llegar a ese punto han perseverado, han insistido, no han claudicado, no han renunciado, entonces, ¿cómo podemos esperar nosotros, que todavía no hemos hecho el esfuerzo y el mérito suficiente? Se nos libre de esos obstáculos no, para nada, los obstáculos, las dificultades van a estar el esfuerzo es fundamental y es necesario el esfu ese esfuerzo personal es lo que a nosotros nos va a llevar, por supuesto, a alcanzar la meta mire, si se presentan dificultades cambiemos de plan pero no cambiemos de meta, jamás debemos de tener bien en claro para qué hemos venido y hacia dónde tenemos que llegar y eso es irrenunciable, eso tenemos que seguirlo hasta las últimas consecuencias Claro, a medida que el tiempo va pasando, que los escenarios van cambiando Que las situaciones se van presentando Se va vale a ir adaptándonos a las nuevas circunstancias, a ir cambiando de plan Pero la meta jamás ¿Y cuál es la meta de toda alma que ya ha despertado un nivel de conciencia importante? La iluminación, el despertar su... Nosotros mismos Ok ¿Qué es eso? Es el despertar, es la iluminación. Porque todavía nosotros somos enormes desconocidos para nosotros mismos. Y eso, eso realmente habla de que nos hemos abandonado, nos hemos olvidado, no nos hemos dado la importancia que nos merecemos y nos hemos perdido en, este, eh, eh, en esta realidad, o mejor dicho, en este mundo de ilusión que nos lleva, por supuesto, a, a, a mayor dolor, a mayor sufrimiento, a mayor angustia y necesidad. No es hacia afuera el camino, el camino es hacia adentro. ¿Sí? Bueno, así es ¿qué más? Pues yo solo quiero agregar lo que estábamos comentando ayer, de, de que a veces cuando las personas inician el camino espiritual, de repente se van dando cuenta de que la cosa no era así, algo tan sencillo, ¿no? Y, y quisieran como regresar a ese tiempo de, de inconsciencia porque les parecía más simple. Mm. Porque van encontrando que, que la verdad no termina y, y que uno puede llevarse una de, desilusión, entre comillas, porque en sí te está saliendo de, de la ilusión. Mm. Este, pero lo interesante de esto es que la vida, cuando, cuando uno está enfrentando esos retos, tiene como tiene más sabor tiene, tiene esa sal no de la claro, conciencia claro. y, y cuando uno intenta intenta alejarse de, de esa conciencia todo es insípido ¿no? Y, o sea, no por más que tengas todo eso que quería decir si, si tú ya tienes la conciencia de estar en donde debes de estar con tu conciencia no te puedes alejar de, de ese crecimiento ¿no? exacto es sí, ayer lo hablábamos justamente cuando una persona Empieza a expander su conciencia, empieza a entender y a comprender estas leyes que nos rigen el propósito, empieza a despertar un poco a quienes somos todos. Y claro, la vida presenta de repente ciertas dificultades, obstáculos en donde elegimos o decidimos alejarnos del camino y, y queremos renunciar a todo esto pues resulta algo prácticamente imposible de, de, de hacerlo porque aquel que ha despertado un poco ya no se puede volver a, a readaptar a un sistema eh, lleno de limitaciones, lleno de ignorancia, lleno de un montón de vanidades y superficialidades es muy difícil, entonces realmente aquel que ha avanzado un poco y quiere regresar al mundo eh, material pues realmente está destinado a vivir una vida de desolación. ¿sí? Es mejor nunca haber encontrado lo espiritual a avanzar y haber renunciado. ¿sí? Sí. Así que, ojo, si realmente quieren adentrarse al crecimiento y al desarrollo espiritual, deben de saber que no hay marcha atrás. Y si queremos tener marcha atrás, pues realmente se vuelve un tormento. Es muy difícil Bueno, estamos muy cerca de la Navidad ¿sí? Yo no quiero pasar esta plática Y, y no, no hablar un poquito sobre este tema eh, No me voy a extender mucho Pero aquí de lo que debemos nosotros de tomar en cuenta Es de que la vanidad no... Perdón, la Navidad no tiene que ser vanidad Justamente, ¿sí? La Navidad es el nacimiento o debe de ser el nacimiento de ese Sol Invictus, ¿no? que es lo que representa astrológicamente la Navidad. Es el Sol que luego de haber estado eh, tres días en, un, en, el, en la condición más, aleja, más alejada del hemisferio norte, empieza a renacer, empieza a resurgir. La oscuridad ahora, ahora empieza a tornarse eh, inferior a la luz. Y, y eso es lo que nosotros debemos de alimentar, es lo que nosotros tenemos que, que contactar, por eso son momentos en donde en las navidades debemos de estar con nosotros mismos y debemos de estar con los seres queridos y hacer una conexión mucho más profunda, mucho más... Eh, real, No tanto de, de, de esto de salir hacia afuera y vivir como vivían los antiguos romanos, en estas fiestas, fiestas de la Saturnalia, ¿no? Porque esa es la parte negativa que quiere que nosotros nos hagamos a un lado de la luz para vivir hacia afuera, vivir en dirección hacia la oscuridad, hacia la vanidad. Y entonces, claro, perdamos de vista que... Si no alimentamos en estos momentos esa luz interior el resto del año, entonces va a ser un camino bastante difícil bastante arduo, porque el momento en donde la oscuridad ha prevalecido, es también un momento en donde nuestra alma, si no le hemos puesto la atención, ha perdido mucha de su fuerza, mucha de su luz. ¿Sí? ¿Comprendemos esto? Entonces, que la Navidad sea un momento de introspección, sea un momento... De alimentar esa luz y ese fuego interior. Afuera, el sol se ha alejado, pero adentro el sol sigue más fuerte que nunca. La oscuridad exterior hace brillar más nuestro fuego interno, ¿verdad? Claro, tomarlo así. Afuera podrá estar muy oscuro. Sin embargo, la divinidad me puso a mí este sol interior para poder yo alumbrar todo a mi alrededor. ¿Sí? Así debe de ser entonces tomada... Esta fiesta de Navidad, la cual estamos muy próximas ya a ese 25 de, de diciembre. Y claro, Saturno, o también llamado Satán, ¿sí? No debe de hacer de las suyas y llevarnos al exceso y llevarnos a, a este tipo de, de, de materialismo que se vive, vi, se vive en cada Navidad de forma permanente, porque entonces... Claro, nos sumergimos a una energía y una condición que realmente, bueno, no va a ayudarnos para nada el resto del año. Además que es una fecha donde se puede aprovechar bastante para recoger pasos, ¿no? Para, si tienes alguna situación con alguien, eh, la puedes trabajar también, o sea, las personas se acercan de, de las distancias y siempre se puede hacer más un cierre de año claro, con, con que perdón. que el regalo sea. sea... Un abrazo, sí. o sea una. Dame la mano. Así. Esto o sea transmitirse energía, transmitirse afecto, cariño, amor. Esto, es. esto debe y tiene que ser la Navidad porque mi luz te la transmito para alimentar tu luz, que a su vez se la transmite a la otra persona para alimentar la luz. Y entonces, sí, esa Navidad la hemos estado aprovechando bien y ese año que está pronto a comenzar va a ser un año sin ningún lugar a dudas de triunfo, de éxitos y de logros a todos los niveles ¿sí? y bueno Luis, gracias por acompañarnos ¿eh? gracias igual bueno, que, que esa Navidad sea lo mejor para todos y que estén sea, que sea con, con cada quien hacia el interior y permíteme dar un gracias. abrazo Luisito muchas gracias ¿eh? por, por venir ¿eh? gracias, gracias. Vale. Y vaya amigos, feliz Navidad si no no, si no nos vemos. <ríe> Adiós. Adiós.